Hola, tenemos con nosotros a Pablo Barrientos, eh, que nos ha venido desde Madrid. Eh, él eh, se va a hacer la presentación él mismo, prefiero que lo haga él mismo. Eh, que es eh, en estos momentos, pues bueno, pues ha sido desde que nació el alma mater de recreproductions.es. Y si te parece, Pablo, eh, primero haces una breve presentación tuya de REC y luego eh, te haré una segunda pregunta sobre equipos. Vale. Adelante, Pablo. Bueno, pues eh, yo soy el fundador de Funde Rec Productions hace, hace, pues, en, desde el 2004, en el 2004, hace prácticamente 20 años. Y bueno, nuestra productora es una productora independiente que se dedica, está muy focalizada al, al mundo de la publicidad, pero trabajamos para, para muchos sectores, es decir, sector industria, sector medios de comunicación, sector deportes, automoción y hacemos todo tipo de, de, de obras audiovisuales. Desde, hemos hecho desde documentales, eh, vídeos corporativos, para, que tienen que ver con la comunicación corporativa de empresas como Ferrovial, Iberdrola, etcétera, etcétera. Y también eh, muy centrada en los spots de publicidad. También eh, dentro de, de la empresa pues nos, eh, estamos muy metidos en el mundo de los, de los drones. Volamos desde hace 14 años, prácticamente fuimos una empresa de las primeras empresas que, que empezamos a, a volar cuando realmente la tecnología era la que, la que era en ese momento. Comenzamos con, de hecho con un en donde solo podíamos eh, subir una cámara que tenía... Eh, el dron, siete minutos de autonomía, o sea, imaginaros, nada tiene que ver con, con, con lo de ahora. Y concretamente, también, otra de las patas innovadoras, pues bueno, eh, hace muchos años eh, nos metimos también en el mundo del streaming, o sea, hacemos eh, bastantes streaming desde hace bastantes años. Ahora, concretamente, como otra pata innovadora, nos estamos metiendo en el mundo de las ideas, estamos investigando, inteligencia artificial, chat GPT y bueno, todo lo que tiene que ver con automatización de vídeos, que creemos que, que es un poco, no el futuro, sino el presente ya está, ya ha explotado y bueno, pues creo que tenemos que estar. Muy bien, teniendo con nosotros una persona que ha hecho tantas cosas disruptivas en el campo del audiovisual, queremos aprovechar para eh, que nos digas, sobre todo pensando en nuestros estudiantes de comunicación audiovisual, uh, ¿qué tipo de cámaras eh, utilizas? Uh, ¿Qué aconsejas? Uh, tanto para hacer vídeos como para hacer eh, imagen fija, etc. Eh, cuéntanos un poco tu bueno, experiencia. Bueno, voy a partir de, de una cosa muy sencilla y es que eh, vivimos un momento muy dulce, desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo también desde el punto de vista de los presupuestos que manejamos a la hora de comprar los equipos. Es decir, eh, hace 20 años realmente los equipos audiovisuales costaban muchísimo dinero. Pensad que igual una Betacam digital o una Chadicam, por ejemplo, eh, que era un formato determinado en aquel momento, eh, podía costar en torno a 60, 40, 50, 60, 70, 80 mil euros una cámara. Imaginaros lo que se puede hoy Comprar con 80.000 euros, 70.000 euros, o sea, montas una productora prácticamente, ¿no? con muchas cosas. Es decir, partir, partiendo de esta base, estamos en un momento dulce en donde, en donde con muy poquito podemos hacer realmente muchas cosas. Y también parto de la base de que lo importante es el talento, más que lo que es el equipo que tengas entre las manos. Partiendo de, de esta base, realmente con una cámara o con cámaras realmente baratas, hoy en día la tecnología está en un punto tan alto que realmente todas las cámaras, no hay cámara mala, ya es una cuestión de matices, de si el sensor es más grande, si el sensor es más pequeño, de si tiene más o menos calidad o que o si la codificación de, de ese vídeo eh, es mejor o no. Pero ya partimos de unas cámaras que son realmente grandes. Nosotros, por ejemplo, Nosotros, por ejemplo si, si realmente vais a montar, imaginaros una productora o realmente os vais a, a, a meter en el mundo audiovisual, realmente lo que tenéis que primero plantearos es exactamente para quién vais a trabajar y qué es lo que vais a hacer. En función de eso, elegiría yo os aconsejaría elegir un tipo de equipo u otro nosotros por ejemplo nosotros por ejemplo la productora en estos 20 años siempre hemos tenido eh, equipos polivalentes es decir nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al mundo de la publicidad, por ejemplo, eh, y al mundo corporativo, nunca hemos, por ejemplo, comprado una Red One o una Alexa, por ejemplo, que seguramente habréis oído hablar, son cámaras de cine que cuestan mucho dinero, ¿por qué? Porque para nosotros eso no es una cámara polivalente, eso son para determinadas producciones que las alquilas y ya está, para eso están las, las empresas de alquiler, o sea, realmente no tienes que tener el mejor equipo, sino el mejor equipo para tus producciones, pero no el mejor equipo. Eh, entonces, de, partiendo de esta base, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos con Sony, nosotros hemos apostado por Sony y nosotros concretamente tenemos... Eh, Cámaras que utilizamos para todo tipo de, ya sea corpora vídeos corporativos, publicitarios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos tres tipos de cámara. Tenemos las Alpha 7S 3 que sería una cámara polivalente, una cámara tipo, con un formato como si fuera una cámara, una cámara de fotos, pero es una cámara que evidentemente graba en 4K y en Full HD, con un codec increíble, con una calidad cinematográfica increíble y con una lu luminosidad realmente Bárbara, o sea, increíble Esa cámara, por ejemplo, eh, ese tipo De cámaras, las, eh, las Elegimos para muchas cosas Pero no solo como segunda Cámara, sino como primera cámara para muchas Muchas producciones, es verdad, es verdad Igual producciones de menos coste, pero eh, Porque es verdad que el codec es Un poquito peor que por ejemplo las cámaras que os voy A comentar ahora que tenemos, pero es una cámara Muy polivalente porque la puedes poner en un gimbal, la puedes Poner en un estabilizador y realmente Tienes unas imágenes soberbias Con un precio realmente reducido, ahora a bajar mucho pero esa cámara pues eh, antes rondaba los 3.000 3.500 euros pero es una cámara que es un buen equipo Sony está haciendo realmente cámaras, cámaras realmente muy buenas un equivalente a esta cámara que os puedo aconsejar es la, la Magic sin duda alguna, la, la 4K o la 6K. Ahora han sacado la 8K, si no me equivoco. Entonces, bueno, eh, no la hemos testeado, pero, pero realmente, bueno, estamos hablando de, de un perfil cinematográfico bastante, bastante interesante por muy poco precio. O sea, es decir, estamos hablando de cámaras que no que estamos rondando un baremo entre los 2.000, 4.000 y euros y que, bueno, es un dinero que realmente... Eh, vosotros que quizás estáis empezando eh, y, bueno, pues ahora mismo el dinero es importante, el no gastar mucho, pero tener un buen equipo con calidad, pues ese sería, por ejemplo, un buen equipo. Perdona, ah, para... Pablo, hay sí. mucha gente que pregunta, bueno, ahora se están haciendo muchas cosas con cámaras fotográficas también para vídeo. Es decir, la gran pregunta que se hacen muchos alumnos y profesionales es, doy el paso, en vez de comprar una cámara de vídeo buena, uh, ¿puedo hacer buen vídeo con cámaras fotográficas? de última generación que graban también muy bien y que incluso sé que se están utilizando también para hacer eh, anuncios, publicitarios, etc. Eh, ¿Tú qué, qué opinas? Uh, ¿Es mejor comprarse una cámara de vídeo o una cámara de fotográfica? Bueno, es que ya eso de comprarte una cámara de vídeo ya eh, es un poco más del pasado, ¿no? Porque realmente todas son cámaras de cine. Es decir, eh, estamos ya hablando de perfiles que realmente no... La cámara de vídeo murió y ahora mismo realmente con los sensores que hay eh, realmente y las ópticas que hay, realmente eh, conseguimos unas profundidades de campo que realmente... Eh, realmente el look, la textura realmente se asemeja a, absolutamente a, a un look cine total. Eh, hoy en día es que realmente son cámaras... Eh, tienes mucha gama, por ejemplo, en Sony, por ejemplo, para... Para que nos hagamos una idea, si realmente lo que quieres es tener una buena cámara de fotos, pero que te grabe vídeo, eh, pero más adaptada a la cámara de fotos, por ejemplo tienes la variante de la Alpha 7S III que, que te he comentado antes, que es la Alpha 7R. 3. La R sería pensado más en fotografía y no tanto en vídeo, la S es más pensado en vídeo, pero tiene la posibilidad de la parte de la cámara de fotos, tiene menos megapíxeles, es decir, mientras una tiene creo que casi 50, la, la S3 tiene creo que 20 y pico megapíxeles, es decir, que tienes una gran gama de en función de lo que tú quieras, puedes eh, tienes modelos determinados que van más, eh, más acorde con lo que tú necesitas. Eh... Creo que es un acierto porque uno, no es mucho dinero y sobre todo eh, tienes realmente, si te quieres dedicar más hacia la parte de vídeo, realmente tienes eh, una auténtica cámara de cine. Otra, evidentemente, en la línea que yo hablando de Sony, eh, otra, otra variante que es un poquito más cara pero también eh, un modelo interesante sería la FX3 o FX6. Ahí eh, esas dos cámaras también estamos hablando de unas cámaras bastante interesantes. Nosotros concretamente tenemos modelos de Alpha S3, eh, que es eh, como decía un formato más, eh, la cámara parece una cámara de fotos pero realmente es vídeo, o sea, es más polivalente, más ágil. Pero luego tenemos FS7 que es una cámara un poco más antigua y las FS7 hemos comprado ahora mismo tres eh, eh, fx 9 es decir, sería como el tope ahora mismo de, de Sony dentro de esa, de esa gama y estamos hablando de una cámara que tiene un sensor 6K, aunque la cámara en sí graba en 4K, pero a la hora de rescalar, re pensad que eh, nosotros por ejemplo, aunque grabamos todo en 4K, pero realmente los proyectos siguen estando en Full HD, hacemos el down, porque entonces a la hora de rescalar, re a la hora de jugar, eh, para pues jugar pues ya sea en postproducción o en la parte del de, departamento de motion graphics, pues realmente eh, lo bueno de tener el sensor en 6K de la FX9 es que tienes mucha más, más calidad, ¿no? eh, que por ejemplo con las FS7 que era un, un sensor más, más pequeño. Eh, bueno, eh, realmente nosotros trabajamos con eso, Alpha 7S3, eh, FS7 y FX9, y luego... Eh, cuando hacemos eh, publicidad solemos alquilar, depende también porque esto, esto os lo va a dictar el director de fotografía generalmente, es el que va a marcar qué tipo de cámara quiere, pero eh, trabajaríamos muchas veces con la Venice o con la o con la Alexa o con Red, la Dragon o en fin, la, eso ya son cámaras ya que no nos interesa a nosotros por lo menos tener y creo que a vosotros tampoco, es decir, interesa mucho tener siempre la último modelo pero... ...se lo alquilas a una empresa de alquiler... ...te gastas 400, 500 euros o lo que sea... ...lo pones en el presupuesto y es mucho más inteligente. Sin embargo, el tener una Alpha 7S 3 o una FX3, si estáis empezando, ¿eh? ya no me refiero ya el iros a la FX9, que estamos hablando de casi 13.000 euros, 12.000 euros de cámara, pero pero por ejemplo una FX3 o una FX6 eh, o una eh, una Alpha, que yo creo que es la cámara quizás más polivalente, pues yo eh, lo veo muy interesante. Luego ya aparte, evidentemente, todos los periféricos, ¿no? De... Y, sonido... Sí, Pablo, y en cuanto a software en edición, ¿qué programa estáis utilizando? Bueno, yo creo que, y creo porque... Pienso que es el estándar, os ha convertido en el estándar. Fijaros, eh, nosotros trabajamos con la suite de Adobe, es decir, trabajamos con, con Premiere en edición, trabajamos eh, con efectos, eh, trabajamos para crear composición After Effects y luego, bueno, evidentemente Photoshop, InDesign o todos los programas periféricos que os podéis imaginar de la suite de, de, de Adobe. Sin embargo, eh, bueno, para colorear o para etalonar utilizamos DaVinci, y, eh, porque es muy bueno, y luego para 3D concretamente utilizamos eh, Cinema 4D. Sin embargo, sin embargo, he de decir que me nos está sorprendiendo mucho Da Vinci desde hace ya va varios años. Eh, da Vinci está ganando terreno a Premiere, está ganando terreno un poco a todo. Al principio era un poco, bueno, sabéis que es un poco complicado los nodos, es, es como otro concepto totalmente distinto. Sin embargo, eh, se está empezando a editar en Da Vinci ya es decir, Da Vinci solo lo teníamos para, para color, sin embargo, estamos viendo que cada vez eh, está ganando terreno a, a, a Premiere, a, a lo que es Adobe, y la verdad es que lo bueno es que tenemos todo, ¿no? Tenemos para hacer el talonado y, el, y lo que es la línea de tiempo, lo tenemos un poco en el mismo, en el mismo programa, pero es verdad que mmm, sigo pensando que sin duda alguna la suite de Adobe es una gran suite, y desde luego apostamos por ello, pero... Mirando de reojo, muy de reojo... Ya sabes que en ah, la televisión vasca, ETV precisamente, está utilizando ya Da Vinci. ¿eh? Es un acierto, yo creo. ¿eh? Un acierto. Y en cuanto a cámaras un poquitín más, uh, más baratas, de no tanta calidad, pero que se están utilizando mucho para hacer canales en YouTube y en, y en otros... Uh, Uh, audiovisuales, en otros sitios de audiovisual, mm. uh, ¿qué opinas? Es decir, yo supongo que pensarás como, como yo mismo pienso, que, que, que bueno, Canon yo... y Nico también tienen muy buenas lentes, eh, Leica, mm. eh, bueno, de Vario... Hecho, de hecho Leica ahora, por ejemplo, bueno, realmente, a ver, eh, lo que he comentado al principio, ¿no? Eh, realmente la calidad que realmente tenemos ahora mismo en cualquier equipo, es que hasta los móviles, ¿No? Es decir, eh, yo siempre he dicho, he eh, abogado, no soy un purista, no, no creo en el purismo en el sentido de que no, tiene que ser la mejor cámara, una cámara que sea carísima. Eh, es que hasta con un, con un móvil podemos hacer realmente una película. Es decir, lo importante realmente es el talento que hay detrás de ese equipo, ya sea un móvil, ya sea una cámara, ya sea... Fijaros, nosotros en muchas producciones incluso también utilizamos el, el móvil, tenemos... El iPhone 14, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, realmente es soberbio, o sea, decir, y, y realmente igual lo que no haces con una cámara lo puedes hacer con los movimientos de un móvil, nosotros lo metemos, y eso, eso lo metemos incluso en los montajes, o sea, decir que... Y no es lícito, no estamos cometiendo ningún error, al contrario, estamos creando... Eh, yo siempre he dicho que el mundo audiovisual es arte, es lo que... O sea, la cámara, el móvil, lo que, con lo que tú utilices tiene que ser una, una extensión de ti, tiene que, que de alguna manera... Eh, esa creatividad tiene que ser tus ojos, tiene que ser tus manos, eso, esa cámara que tienes en las manos, ¿no? ya sea un móvil o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, que nunca os corte lo que es la tecnología, que nunca os limite la tecnología, que nunca os limite eh, el hecho de, de grabarlo incluso con un móvil las cosas. No es tirar piedras contra mi propio tejado, es una realidad, o sea, decir, lo que comentabas de youtubers o influencers o un móvil... Los móviles, hoy en día eh, no hace falta irse a, a grandes cámaras cuando los móviles te lo dan todo. Sobre todo lo bueno que tienes en el móvil es que tú de ahí puedes el, con el vídeo ya directamente lanzarlo a streaming o incluso grabarlo y, y ya se te hace el vídeo y te, lo lanzas, no tienes casi que editar, entonces es decir que de alguna manera eh, no tendría ahora mismo un modelo para decir, eh, esta es la cámara para, para realmente hacer un buen eh, programa o contenido para redes porque realmente hoy en día los móviles respecto a hace años, realmente tienen unas cámaras realmente increíbles, pero pues no estoy hablando de, de móviles de como un iPhone 14 de 1500 euros o lo que cueste sino estamos hablando de un Hopo que por ejemplo tiene una cámara soberbia, el Reno4 o cualquiera de estos, o en fin, o el que haya ahora, o cualquier otro eh, no me he pagado, ¿eh? o cualquier o cualquier otro, otro móvil que, que realmente las cámaras son realmente increíbles. De hecho es más, la competencia de estas marcas Son precisamente cuál es el que hace la mejor cámara Porque se han dado cuenta, es como por ejemplo Los drones, que ahora sí hablaremos de ello que realmente se han dado cuenta yo de hecho ya lo dije en una en una conferencia que, que di hace ya muchos años, en donde dije cuando eh, que era cuando DJI y DJI todavía no había sacado los drones que, que, que tienen ahora, yo decía en el momento en el que las, las marcas, las grandes marcas como DJI o etcétera eh, se den cuenta de que lo importante no es el drone y que lo importante es la cámara, ahí es cuando realmente llegarán a donde hemos llegado ahora, ¿no? y que lo importante no es que el drone sea grande nada, sino que el dron vuele bien pero sobre todo que tenga una gran cámara, de nada me sirve que pueda hacer cabriolas, que pueda volar durante mucha autonomía si realmente la cámara realmente no me da la calidad eh, idónea. ¿no? Entonces, respecto a lo que comentas Gorka, pues yo pienso que la cámara ahora mismo, los móviles cualquier móvil es realmente susceptible de, ser, de tener una buena cámara, pero otro tipo de cámaras pues podría ser por ejemplo una GoPro, por ejemplo de última generación eh, o o bien cualquier cámara que, que de alguna manera en el mercado pues tipo alfa, pero no la alfa S3, sino Alpha más eh, toda la gama de alfa de Sony, que, que está bastante bien, uh -huh. o por ejemplo, vuelvo a, a, a ir hacia Blackmagic, que, que uh -huh. tiene las Blackmagic, las pequeñitas, las, si no me equivoco la Pocket, si no me equivoco uh -huh. que es más pequeñita, eh, pues por ejemplo, puede ser una cámara que, que realmente no es cara y que, y, que, y que bueno, que da una calidad realmente sobre bien. ¿no? Sí, Pablo, y en el campo ya para terminar de los drones. Um, ¿Qué es lo que aconsejas? Ahí, DJI es claramente pues, el, el, el amo de, del mercado, ¿no? Eh, son los Es la gran empresa que han dado uh, a todo el mundo con, con sus drones. Um... Bueno, ellos, eh, para mí es el de los drones, o sea, es el de los cielos, porque eh, realmente, bueno, nosotros que es de que hace 14 años ellos, fijaron por esta empresa, ellos lo hacían lo que es la, la NASA o el cerebro, vamos a decir así, de sí. aquellos drones, hace 13 o 14 años, ellos hacían el cerebro, eh, entonces se dieron cuenta de que lo, que, lo único que necesitaban les eran las patas, porque tenían el cerebro lo de de hecho nosotros tenemos el primer dron, tenemos eh, eh, lo que es el cerebro con DJI, es decir el GPS, el cerebro, la NASA, los variadores, todo eso es, es de es DJI, eh, pero luego las patas no eran de ellos, o sea, era un dron que nos lo hicieron, es proceso, nos lo hizo un ingeniero eh, con diferentes piezas, pero un poco como todo como artesanal, ¿no? DJI llegó un momento en el que dijo, joder, si solo ya tengo el cerebro, me hace falta las patas y unas hélices, nada más. Entonces ahí es cuando eh, lanzaron el primer dron que fue, algunos de vosotros no sé si lo conoceréis, pero es el Phantom, estos eh, drones pequeñitos que llevan una GoPro, precisamente, y, y realmente costaban apenas mil euros y que, bueno, pues tenía un estabilizador, un Zenmuse, de la marca Zenmuse, que al final, no sé si fue absorbida por DJI, pero desde luego eh, era un gran estabilizador. Y de hecho, a partir de ahí, luego ya vinieron otros drones como el Inspire 2, el Inspire 1, perdón, el Inspire 2, que bueno, que precisamente la diferencia respecto a los otros drones es que tenías un control total a través de la aplicación y podías en vuelo, en directo, controlar todos los parámetros de la cámara, cosa que en el Phantom no, no podías hacer nada, o sea, decir grababas y lo que saliera, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, ¿qué aconsejas entonces? Para empezar. Una cosa. Bueno, de, por un cierto, drone... algún inciso sí. respecto a antes, las cámaras de DJI concretamente, mm -hmm. lo que antes se utilizaron en los Osmos, esas son unas muy buenas cámaras, por ejemplo, también para utilizar en la parte de redes, por ejemplo. Mm -hmm. O sea, decir sí. que, que DJI lo bueno es que. Eh, ha sido muy lista y ha entendido perfectamente que para todos los eh, videographers eh, tenía que hacer una muy buena cámara, buenas cámaras, ya sean utilizadas para en los drones, o a través de un gimbal, gimbal de mano, porque, osmo. de. un osmo, porque de hecho es más, las cámaras de los drones, de, por ejemplo, del Inspire 2 o el Inspire 1, esas cámaras se pueden utilizar en, en, en Osmo en un estabilizador o un gimbal de ellos, es decir que aquí ellos han entendido perfectamente el negocio, han entendido perfectamente que eh, esa adaptación, esa, ese no sé cómo llamarlo, no el que tenían que tenían el, el poder hacer algo híbrido que pudiera servir para una para una cosa que vuela, un dron, o para una cosa que está en tierra con un estativo o con un gimbal en tierra. Muy bien, pues muchas gracias eh, Pablo por eh, esta lección magistral que nos has dado. Y que tengáis mucha suerte en el futuro como la habéis tenido hasta ahora, porque habéis trabajado mucho, sí. porque habéis sabido ser disruptivos en este campo de la tecnología audiovisual bueno. y... Lo último que, que igual quiero quiero decir es el tema de, de, de estar muy atentos al tema de las IAs, el sí. tema de, la, de las inteligencias Inteligencia. artificiales, eh, el streaming, evidentemente, que también antes hemos comentado que hacíamos, pues bueno, es un, es un tema que evidentemente lleva ya muchos años, no hay nada que decir, o sea, decir, pero eh, ahora mismo el tema de tanto metaverso como IAs, como ChatGPT, sí. en fin, todo este tipo de, de tecnologías que, que están ahora, eh, no las dejamos de lado no o sea, meteros empaparos en, en todo esto porque eh, realmente va a cambiar nuestras vidas de hecho es más y ya lo dejo un poco ahí como visión que tengo de eh, de la realidad o como visión que tengo de lo que nos viene es que posiblemente de aquí a unos años no vamos a trabajar. O sea, es decir van a ser nuestras IAS, van a ser nuestros robots los que van a hacer todo lo que nosotros queramos. ¿no? O sea, porque lo veo, lo veo claramente, es una, una opinión mía personal y al final estas IAS serán las que hagan el trabajo por nosotros. Ya lo están haciendo, eh, evidentemente es un paso, como digo yo, gigante de adaptación porque es verdad que creo que la sociedad ahora mismo no está preparada para este cambio tan gigante de hecho ya estamos viendo que eh, determinados gurús están como un poco parando el freno a esto porque se les está yendo las manos, pero claramente creo que va a cambiar absolutamente las vidas y esto es como cuando pasamos de los caballos al motor de explosión, no yo entiendo que tuvo que ser terrible pero para mucha gente, pero bueno, hay gente que se subió al carro y dijo esto es el futuro, esto es el presente, vamos a ver, no estamos locos, pero es que si no hubiera locos no, no, no estaríamos donde estamos ni tendríamos quizás los pasos de tecnológicos que, que estamos teniendo, ¿no? Tiene que que haber siempre algún genio o tiene que haber alguien que, que sea, como bien has dicho, orca disruptivo y que haga que el mundo cambie. Muy bien, pues muchas gracias, gracias. y adelante con todos los trabajos. Muchas gracias, chicos. Nada, hasta otra.